Hola, ¿qué tal? Ranitos del canal, aquí Capri Novio para ustedes. Venimos nos encontramos nuevamente en ¿Qué te ha sido? Con Cojanales y Betofi. Hola, chicos. Hola. Hola. hola. hola. Menudos vehículos que tenemos, ¿eh? Camioneta del futuro. Alguien te conoce, Ciber Necesito uno de esos. Hola, bueno, chicos. ¿Son en donde los traje o no saben? No. ¿Dónde están? Miren chicos estamos en un parkour. ¡Augustio! Par parkour. parkour. Con parkour. estas camionetas. Con bueno estas camionetas. va a estar fácil. Sí sí, sí sí sí sí. A ver qué les parece si empezamos de una vez. Vamos. Comenzamos. ¿Qué son no esas plataformas? Se van estas plataformas. ¡Hola! Aquí Ay yo me caí. <risa> Malo. Bueno. Aquí sobreviven los mejores. Así es, así es. Eh, ya no pasamos. En esos ¿Qué? sucios apenas vienen por. La parte asco. más fácil, bro. Tú sígueme Play. Yo te me voy sigo. a quedar la victoria. Ahí viene, ahí viene, viene, viene. viene. Tirémonos. Uh. que aquí se vienen más señales de tráfico. Cuidado. Uy, ¡Cuidado, cuidado! de lado, de lado. ¡Uy! No, me topé, ¿Qué hace? Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. A ver, a ver, a ver. Uy, hay que pasar esto del lado, del lado, del lado. ¡No me ¡Oh! La voy a caer! <ríe> ¡Se cayeron! A ver, buscas. Uh, paso, ¡Paso, paso! Ten cuidado, Capley, Ahora se viene, pero con el doble de señales. ¿Con ¿Y el te, doble? te puedes caer en cualquier momento? ¡Dale, Alexis! Sí. ¡Córrele, no! ¡No! Pero porque eres tan lento! ¡Oh, ¡Muchas gracias, loco! ¡Me lo he pasado! ¡Oh, Dios! ¡Que eres muy lento, Alessi! ¡Voy, voy, voy, eh, voy, eh, voy, voy, eh, voy, eh, voy, voy, voy, eh, voy, voy, voy, voy, voy, voy! voy ¡Me lo oh, repasé! Oye, los otros dos son unos malos, ¿eh? Los casco, estamos dando atrás. ¿sí? ¡Y me caigo! ¡Y me caigo! <risa> <risa> ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Me caí, oh, pero on. ahí ya me repuse! Eh, ya ¡Por el... fin pasé esto! ¡No! El... ¡El último! ¡Hagan ah, espacio! ¡Ni se les ocurra empujarme! ¡Mi camioneta no llega! ¡No! ¡No! ¡Le falta potencia! ¡Le falta le potencia! ¡Potencia! ¡Caballito no, no, lo... no, eh. no ¿Qué no, le pasa al mojar? No. ¡Ey! Eh, ¡Sucio! ¡Púntese! No. ¡Yo paso! ¡Yo paso! ¡Haciendo el truco en like ¡No puede ser! ¡Le falta caballito! ¡No! potencia! ¡Me quedé! ¡Me quedé en nada! ¡Me quedé en nada! ¿Puedo pasar? Paso, pasar? ¡Paso! Vamos, oh, minas, minas, vamos. Vale, ahora nos toca saltar ¿Eh? estas cosas. Uh, bueno. Si sí, caes, no. <risa> Mira, hay que saltarlo bien. No Hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Ahora, vale, vale, vale, no, saltemos. No, te... Salta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Cuidado. No. Cuidado. Vale, vamos, Alexi, vamos. Estamos. Guau. Vale. Hay que pillar el punto. Uah, no, no uah, casi uah. me dio. Cojan con calma, cojan con calma, con calma. Lo tengo. Con, con calma, con calma, con apuración, capre, que me caigo, imbécil. Espérate, coja el punto, ¿vale? Espérate, Ostras, me el, el punto, salto que se viene es peligroso. Uy. Vamos, vamos, ahí estamos, vamos, vamos. Oh, Ni ya! se les ocurra Esto ya, ya no es divertido, divertido. es triste. Casi vale. me va a aplicar la de John Cena. Sí, sí, sí, vamos, vamos, vamos. Vale, Oye, necesitas caiga. unas clases de frenado, Capley Sí, sí, la verdad que sí. Ya, ya me lo pasé, por oh, fin Oh, cambiamos. Ahora somos personitas. Eh, somos nuestro personaje. Vamos, corre, corre. Uy, ahora que toca, que hacer? Uy, pasar por eh, Un poquillo de parkour. Cuidado, no quieres bañarte, ¿verdad? Hoy no, no, no, no es no, día no, de no. ducha. Uy, ahí está. Uy, ahí estamos. ¡No, <ríe> <ríe> Tienes que saltar Miren, ese niño es mongolito. Vale, vamos. Otra vez, otro intento. Bebeto, uh, párate enfrente, párate ¿Qué? enfrente para que no pase. No, que no, pase, ¿Qué le pasa a mi personaje? No, no, no, no. ¿Cómo que le pasa a mi personaje? Su personaje está se loco. Se tiró, no, se tiró. No. Vamos, vamos, vamos. No, Matomi, no, va a... no, no, no, no, no, quítate de ahí, Tessin. <tira> Oye, amigo. Vienes de Tontolandia. ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Nada de jueguito ni nada de eso! ¡Ahora sí me lo paso! ¡Quítate, Beto! Quítate! ¡No! Me a ¡Ah! quitarme, no! Ya, no. Ay, vale, vale! quítese los imbéciles que hacen! ¡No! no me voy a pasar así Oye, ¿ahora esto cómo va? Vamos, cójame, ¿Cómo vamos, tenemos, vamos, vamos. El... vamos por aquí, por tener... aquí Montate, ¡Oh! móntate, móntate en cuanto aquí, aquí, aquí ah, vamos, no, vamos. Sí. ¿Cómo? Estoy en el eh! Me quiero montar, me quiero montar. Ay, ay, ay, nos montamos. Ok. ¡No! ¿Pero ay, qué? No. ¡A mí no me agarró! No sé, ¿vale? A ver, esperamos. Míralo al tonto del otro lado. ¿Vale? Vale, ahí voy, ahí voy. Me voy. ¿Cómo vale. que el tonto? Ahí vamos, ahí voy, voy, voy. voy. Corre, corre, ah. corre, corre, corre, corre, corre, tengo vamos, el punto. Vamos. vamos, vamos, el punto. Ahora el punto. se viene un ascensor. Aquí, no, no. guarden distancia, que aquí no caemos todos Es verdad, es What? verdad Vale, adiós. Solo, ca solo oh, cabe el Alexi porque está muy gordo Está muy panchón, está muy panchón Vamos No uh, logran pasar, no. no los dejaré pasar ¿Cómo Ustedes ¿cómo no pasan No, no pasan no, oh. ya, ya pasé, ya pasé Me iba a pisar las manos ¿Estamos todos? ¿Qué falta? ¡El Beto! ¡El Beto! ¡El Beto! ¡Sálzale! ¡Eso! Uh. Pero el alesia alto tryhard. Espérate. Es que el que se durmió perdió. Adiós. Espérate. Ahí estamos, chicos. ¡Súbase, vamos, vamos! vamos corre corre! Que pasamos de nuevo a autos. ¡Eh! que chido! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No, ¡No, ¡Se ¡Se No, cuidado! ¡No! Espérate, y si coloco mi vehículo aquí. ¡No seas oh, rata! No seas... Oh, ¡Qué asco! ¡Va uno! Sí. ¡Vamos, bueno, chicos! ¡Vamos! Mira, mira, colócalo más para atrás. Voy a hacer un truco un poquito para atrás. Ahí está, mira, ahí, mira. ahí está. A ver. No, más más, más, más, más. ¡Más para atrás! ¡No! ¿Por qué? ¡Por le a este sucio! Es Cayó en el Genjutsu. Bro, no, ¿podemos eh, aliarnos y que estos dos jamás pasen? Es verdad, es verdad. Porque no, veo al Gohan, modote Bueno, pues no, se no sean ratas. Eh. Tírale, tírale, tírale, dale. tírale, tírale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pasó, oh, pasó el escapé. perro. Falta el otro sucio. Dale, Gohan, yo te dejo pasar. Falto córrele. Falto yo, falto yo. Corre, Solto, corre, corre adiós Pero, Alexi, déjalo pasar, Alexi. Cuánto lo siento. Eh, por fin llegó el Gohan. Ya, ya se ha pasado! Han pasado 25 años. Oye, este está demasiado fino, ¿no creen? Sí, sí, no, es que está muy delgado esto, no quepo <risa> What? ¿Qué? Ostras, ¿Cómo? esto oh. va a ser difícil Uy, vale, vale, eso es con calmita, con calmita Y vamos, y lo pasamos ¡No me caigo! ¡No! ¡El puto! ¡Uh! ¡Uh! No sé ni cómo lo he logrado Vamos, chicos, vamos ¡Qué asco, Lo pasaste lento ¡Ay, ay, ay! Okay. ¡Ay, pero ay! ¡Ay, no. ay! A ver, Ay, yo me no, voy pasando no, no, esto aquí. Los revimos Me, me lo, lo paso no, igual. Me lo paso aquí. También me lo pasé, ¿vale? Los espero, chicos. ¡Vámonos! ¡Oye, oye! Que el primer lugar le queda mejor al que va de segundo ahorita mismo. No, no, no, Alex, si tú no vas a ir de primer lugar. Wow. Vale, ¿Qué, ¿no? ya voy primero. Se, se están cayendo los mancos esos. Que, que están Oye, Me lo va a pasar con los.. Okay. <risa> <risa> <risa> ¡Vamos, vamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Pero, Beto! Qué asco, quítate! Beto. ¡Yo voy ah, primero! Sí. ¡Yo iba primero! ¡Vamos, okay. vamos, Alex! ¡Sí! Voy a cansar este sucio, no lo dejar pasar wow, cuidado aquí, chicos! espérate espérate! ¡Ah! ¡Adiós, por tonto! ¡Ey, qué, punto? qué no ¡Canasta! ¡Canasta! no, no, Ay, no, no ¡Eh, llego. no llegaste! No ¡A ver, yo! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Nace, no sé, pero! ¡No vamos! ¡Uuuh! ¡No wow. vamos! ¡Encesta! ¡Cuatro puntos! ¡No, no llegó! ¡No te no cae no sucio! ¡Ja, no Vale, voy aquí. No, no, me caigo. Usted no aprende, ¿verdad? Llegaron, llegaron todos, vale. Aquí ¡Wow! falta otro más, eh. Falta otro más. Eres muy lento, uh, Capley, uh, Comienza a correr. Pero, pero, pero otra vamos. vez me choco. Hacemos, okay, no se sé, vale, no se sé, vale. Vale, vamos aquí. Llego, llego, llego. Vamos, no, pero mi vehículo no gira. Así me lo paso. Ahí va, ahí va. Uh, uh, uh. Me lo he pasado se Cositas, cositas difíciles. Uy, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Vamos! Fórmula 1 no, Vamos en mí Y ya soy un carro de Fórmula 1 Sí, sí, vamos, vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ay, espérate ¡Pállate por las paredes! ¡No! Ah, ¡Me caí! ¡No, spider Spider-Man! ¡No! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Ahora sí, ahora sí me lo voy a pasar, ya verás Ni se te ocurra frenar porque me choco contigo A ver, bueno, a ver, a ver, bueno, a ver pero seguro, Alexi. Lento, vas. pero. ¡No! Vamos. ¡Vamos! ¡Yo sí me la paso! ¡Uh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que seguí! ¡Derecho! ¡Ay, oh, ay! No, no. uy ¡Hola! Uh. Uh, ¡Vamos! ¿otra vez, uh. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Uh. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Oh, está! Ahora está un poquitico más difícil, hay letreros y todo. Espérate. What? What? Uy. ¡Espérate, espérate! espérate voy para el agua! ¿Qué? ¡Me voy para el otro! ¡Adiós, lo Johan! Corre, corre corre corre corre corre corre corre. ¡Uh! Me lo he pasado. ¡Ay, espérate que, que dañé Daniel, <risa> <no cocaé risa> Daniel! volvemos a chocar. <risa> Daniel los tuvo, <¿no>? Daniel los tuvo. ¿no? <risa> espérate, espérate. Organízate la ícicle. como un paso. Adiós. Espérate. y me caigo al agua. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Vale, ahora sí. Let's oh, see! ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo cómo? Llegó. Uh, vale. Es que bro, yo nunca me fui, yo siempre estuve. A ver, a ver, a ver. <risa> What? ¿Qué hay un hoyo? ¡Hola! <risa> ¿Sí? ¿Hay? ¡Hay hoyos! Invisible. Ay, Dios, o sea que hay que pasar por los símbolos. Ok. Vamos. Si si si la. Como vamos. Culebrita, como culebrita. Alexi, si, ¿cómo pasas tú tan rápido? Porque soy Amás, muy si bueno. Conmigo he pasado. Vale, por el letrero este. No, no, no, okay. empújenme, por favor, no llego. No, Alexi, Alexi. Vale, vale, vale. No, no, no. De ok, ahora sí Y se cae el Gohan Vale, se, se hace Aquí okay. cómo se le hace Tienes que poner el, la puntita enfrente What, what, ayuda Ayuda Espéreme Espéreme, Espéreme. Ahora, <risa> sí, ahora <risa> <sí>. <risa> Bro, ponte aquí para que cuando venga el Capplace lo tiramos como sí, sí, sí. Vale, vale, ahí estamos Ok, ok, llegamos uh. ah. No llega, no llega, no ¿Qué llega ¿Qué no llega ¿Qué hacen? No llega. ¿Qué hacen? No llega. ¿Qué? Como que no llega, yo siempre llego Oh, llego no. uh -huh. Oh, vale, ya llegó el otro Oh, aquí es un ascensor okay, quítate, quítate. Con permiso, oh, el cariño. ascensor al éxito Oye, déjame pasar, payaso déjame No, pa no Quítese, no. quítese, Alexi Que nosotros no tenemos que... ¿Qué, ¿Qué quieren hacer los tres subirse? Vale, calma. vale, vale, hay que hacer esto con calma. Enfilita, enfilita. Ay, pasa usted para allá. Yo soy el primero. ¡Aleche! ¿Sí? Perdón, bro, me intenté colar. Yo soy el primero. A ver. Enfilita, enfilita. Vamos aquí. Ok, calma, con calma. Arriba los jotos. Ok, ¿cómo, ¿Cómo, que, arriba ¿Cómo que arriba los jotos? Okay, no hay que dejarlos subir. Es verdad. Es verdad y los verdad, segundos no los van de los jotos. Vamos. ¿Cómo? Okay. Por eso hay que dejarlos atrás Hay que dejarlos ¿Qué? atrás ¿Qué? Este ascensor no funciona <risa> Pues tu vehículo está mal hecho Vamos, cojan, vamos, vamos ¿Qué? ¡Mira bueno. Chicas, espérenme, espérenme Adiós, Alexi, vale, te, adiós, te quedas adiós. atrás Pringao Por malo. ¿Qué? Esto está defectuoso ¿Qué? Oh, espera, espera, cojan Esperate, espera, oh, coja. no, pero con... espérate, espérate, espérate, meto atrás, Pero no atrás, puedo andar para atrás Porque tú, oh, Dios, voy a reiniciar Tú no has visto nada Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Por fin, por fin Ahora ¿Qué? Sí lo voy a pasar. Sigo bugueado en este ascensor <risa> es Hola Se al cliente Por no querer Por no querer ir con calma Un oh, me lo he a pasado ver. Vale, vale, ya aquí, qué? Qué? ¡Hostia, hostia! Ya, ya Oye, ¿qué malado. es esto? Despiertos. Cuidado, aquí es el Despierta. camino correcto Elige el camino correcto Si no te es vas el a la es la cueva de Spider-Man. Es, es, es un laberinto. Es un laberinto. Esto es telaraña. Telaraña, que son tubos. ¿Qué te pasa? Eres mi opio, Vale. ¡Ostras, está. ostras! ¡Eh, eh, eh que, que El que encuentre la salida primero gana. Pero si ¿Cómo? ya. Pero si ya vamos a, a salir a la, salida? ¿La salida? Si ya vamos a salir. ¿Cómo? ¡Eh, espérate! ¡Guau! ¿Cómo? ¿Cómo que la Lesis ya salió? Casi me caigo Ok, ok, vamos, vamos, vamos quítate, vamos Quítate, goja, quítate No, espérate, quítate. porque me empujas, idiota? Oh, no, hay aleca, que otra... hay, hay que hacerlo lento, uno por uno Como así vale. la escuela es la filita, vale. la filita okay. No, imbéciles, yo iba primero ¿Qué dices? Ay, ¿qué? Que yo iba primero, adiós, okay. pringao Espera, no, no no. <ríe> Ay, calma. no cabe duda que es un estúpido no, yo lo hago con calma Es que ustedes no saben la técnica La técnica es vale. acelerar cuando esté subiendo arriba Todo mm. Dale, dale, dale, dale, dale. <risa> Pero ve Ahí está, ahí está. Uh. Ok, ahora voy yo. Ok, ¡adiós! Los, los oh. últimos son los macotos. Los últimos serán oh. primeros. Que oh. no? gracias no. Meta por decir aquí. que voy a ganar Vamos, vamos, vamos. vamos, que la vamos está vamos. aquí. Vámonos. Este me voy a ganar. Eh. Voy a... Es verdad, ¡Es verdad, es verdad, verdad! ¡Capre! ¡Capre rata! ¿Qué ¿Qué? Asco, ¡No! ¡Qué asco! ¡Ahora que soy un helicóptero! Espérate, espérate. Yo, yo no estoy maestrado para manejar helicópteros. Ahí ¡Voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay voy! ¡Venganza! No puede Viene ser. ¡Venganza, voy yo. Oh. ¡Voy! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡He terminado el primero! No, no, no, ¡Ganaste haciendo trampas, Gasco no, no, no no. ¡Hacemos servicio el ascensor este! A ver estudiado, a ver si listo, tomen sucias. ¡Esto va es para ustedes.